UADC informa Calidad Académica En sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila se entregaron las medallas Juan Antonio de la Fuente y Miguel Ramos Arispe así como el Diploma al Mérito Académico a docentes y alumnos de las tres unidades Saltillo, Torreón y Norte Recibieron la medalla Miguel Ramos Arispe, 45 universitarios 122 la medalla Juan Antonio de la Fuente y 50 más el Diploma al Mérito Universitario Además, se entregaron dos reconocimientos especiales, uno al distinguido coahuilense don Antonio Gutiérrez Garza y otro al Museo del Desierto. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, entregó los nombramientos y tomó protesta a los funcionarios y directores que integran la Unidad Especializada de Control Interno, el Comité de Control y Desempeño Institucional, así como el Comité de Ética. Con estas acciones se permite generar un impulso mayor a las tareas sustantivas de la universidad, manteniendo el rumbo y avanzando en el cumplimiento de los ejes estratégicos establecidos dentro del Plan de Desarrollo Institucional en los rubros de transparencia y rendición de cuentas. El presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad Autónoma de Coahuila para el año 2020 fue aprobado en sesión del H. Consejo Universitario. El total de ingresos para el próximo año es de hasta 3.223 millones de pesos percibido mediante el subsidio ordinario federal, el aportado por el gobierno de Coahuila y lo generado con recursos propios. Para el presupuesto de egresos la universidad tiene erogaciones a través de los sueldos y prestaciones de los trabajadores y la aportación al fondo de pensiones, así como gastos de operación, aportación de techos financieros y apoyos institucionales, además de un 2% de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. ...que dan una suma del total de egresos de hasta 3.223 millones de pesos. Vinculación La estatuilla cadena de valor fue entregada a la Universidad Autónoma de Coahuila por el Centro Mexicano para la Filantropía, encargado de reconocer a las entidades e instituciones que promueven la responsabilidad social entre sus diversos grupos de relación. Con esta distinción se reconoce a la UADC como una institución promotora socialmente responsable y una de las universidades destacadas por su esfuerzo en mejorar las condiciones y situaciones sociales en busca del bienestar de su comunidad, de su estado y del país. La Coordinación General de Extensión Universitaria realizó su tradicional entrega de juguetes a niñas y niños de varios ejidos de Saltillo, General Cepeda y Parras de la Fuente. Estas acciones se llevan a cabo gracias a las aportaciones de la comunidad universitaria y la sociedad a través del concierto Tributo a The Beatles, evento que logró recaudar 700 juguetes. En ejidos como Piedra Blanca, Mestaño, Santa Cecilia e Independencia se vieron beneficiados 200 niños, mientras que en los ejidos Buñuelos, Notillas, Garambullo y El Cercado, se entregaron 450 juguetes más. El Centro de Investigaciones Socioeconómicas llevó a cabo el Coloquio sobre Salud y Obesidad Infantil, con el objetivo de analizar e intercambiar ideas en el tema de sobrepeso en los niños. Se desarrollaron dos mesas de trabajo con temas e investigaciones sobre las causas de la obesidad infantil y cómo puede prevenirse. Algunas de las ponencias fueron prevención en diabetes mediante una dieta tradicional mexicana, lactancia materna, la mejor estrategia de prevención en salud, diagnóstico de hábitos alimenticios de estudiantes de educación básica en el estado de Chihuahua, entre otros. Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, fincamos el saber.